Saludos, soy Rafael Vanguera. En esta hora les quiero enseñar cómo grabar Netflix en, eh, desde la pantalla del celular. Ya lo hicimos en el video que les, les estoy mostrando aquí en pantalla. Ya lo hicimos con este. Y eh, para cómo grabar la pantalla desde el computador, del ordenador. Y ahora lo vamos a hacer en. Eh, grabando la pantalla desde el celular entonces en este momento ustedes están viendo el fondo normal de, y abrimos una, una aplicación y nos va a funcionar a la perfección sin ningún inconveniente entonces les hago la prueba con este mensaje supongamos que este es Netflix, aquí la abrí, ¿cierto? entonces aquí ustedes alcanzan a ver el fondo que dice conversación pero en el caso de Netflix, ahora que yo lo abro, no van a ver el fondo. Entonces, para que se vea, el truco está en darle clic acá en el botón inferior izquierdo. Igual aquí en la pantalla se los pongo. Y una vez se ponga así, vamos a dar en el, vamos a dar en el botón del centro. Para que quede la pantalla así como está aquí normal. Para que les permita ver el fondo de Netflix. Entonces, luego vamos a dar otra vez clic en el botón inferior izquierdo y luego damos clic en, en la pantalla normal para que se amplíe Netflix así y comience a correr la película nuevamente y ahí nos habilita eh, la captura eh, nos, nos da permiso para capturar la, la pantalla entonces eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a buscar a Netflix y abrir este perfil y vamos a reproducir esta película entonces la pantalla ahora les va a salir en negro y luego ahora que haga el mismo proceso que les estaba enseñando va a salir normal. O sea que quizás escuchen solo el audio y luego ahora sí, eh, como pueden ver, ahí no, se, no, no están viendo, entonces le voy a dar así. Sí, eh, queda normal, luego doy otra vez y toco la pantalla en el centro y como pueden ver ahora sí está grabando sin ningún inconveniente y de esa forma se graba la pantalla en el celular, en el cel entonces ya tienen los dos tutoriales completos, si tienen algún inconveniente me lo pueden escribir y yo les estaré ayudando, lo otro es que otra forma de grabar esta pantalla en caso de que esta forma no le funcione es pausar el video para que no me deshabiliten el, el, el tutorial la otra forma de grabar esta pantalla es eh, instalando dos aplicaciones, dos capturadores, y poner que la una comienza a capturar y luego eh, hacerlo con la otra. Entonces, la una, el sistema lo que hace es inhabilitar la capturación, eh, la capturadora de pantalla, y como está enfocado en esa, automáticamente nos da permiso para la otra. Ese también es una forma de capturar eh, películas de Netflix en el celular. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y si algo me escriben, me dejan un mensaje en la descripción de este tutorial Y también les dejo en la descripción de este video El grupo de Facebook Chao